en la, ah, la, la, la. la cámara ah, la cámara la, la. hey guys ah, eh, fue el 5 de julio creo tal vez quizás no recuerdo bien hoy día llovió muy bonito en Santiago lamentablemente fui en bicicleta a la pega y me traje la bicicleta de la y de vuelta ahí está todo en el baño ahí que tengo varias cosas que hacer por lo cual voy a tener que empezar a Hacer un barrido de prioridades. Que empezar primero, que empezar después y que simplemente dejar de lado. Por ahora eh, fue un día muy, muy poco productivo porque por la noche dormí muy, pero muy poco. Y estuve a media máquina, es mucho decir. Aprovechar de descansar y de acostarme temprano para estar como toda la mañana. Este es el episodio 322 de Un vlog de Sauce. Bienvenidos a este vlog de Sábado. La pega pasamos de hacer proyectos como secuenciales. hacía un proyecto, lo termináis, lo implementáis, empezáis el otro, implementáis, implementáis. Hoy no. Ya, por si acaso. Cada una de las nuevas ágiles tienen sus OKR. Los OKR en realidad son, son las metas. Son las metas que queremos eh, buscar y qué nos dice que lo logremos o no. Objetivos y sus resultados claves. No es llegar y hacer uno que de el metido tiene que ser muy amplio y el resultado, el kill result, es el que tiene que ser específico en cualquier cosa. Y la está usando también. En la casa, por así decirlo. ¿Cierto Cami? Sí. <risa> y en la Cami, una compañera una. ¿Qué haces tú acá? Soy socióloga Eh, socióloga sí. yo, soy ah. soy UX, yo soy el BI soy y yo soy el BI Correcto ya. ya, nos vinimos con el COE a poner bueno, no las cositas Y coladas Y los chiles me pidieron que los grabara temprano ¿Cierto, Caro? Rignos. esa es la palabra que quiso usar. Rignos. hola Miguelito, hola compadre, el hombre del baile. Michelada de viernes, ok. Ahora podemos hablar de la priorización. Un tema súper importante es el cómo priorizar, porque al final es a qué le vas a dar importancia, o más que a qué descubrir, a quién en verdad le das eh, importancia. En verdad lo usual es que no le demos importancia a las cosas que decimos que son importantes. Les pasé el otro día, mostraba dos visiones para... Eh, está el de Tim, Tim Ferris que te enfocáis a tus miedos. Está la, la de Laura que es como eh, enfocáis todo lo que te rodea para las cosas que sí quieres que te ocurran. Son dos enfoques para ob obtener eh, el objetivo. Una vez teniendo eso, todo lo demás se vuelve muy, pero muy, pero muy sencillo. Y una vez que tengamos ya listo nuestro objetivo, que ¿sí? vamos a utilizar eh, el sistema GIST de planeamiento. Este sistema lo desarrolló Itamar Gimal, que trabajó en Google. El GIST eh, se, se compone de las de los goals o las metas, las ideas los step projects y las tareas finales aquí lo importante es el nivel de abstracción acá son súper abstractas y poco concretas, estos son súper concretas y muy pero muy poco abstractas si tu meta es demasiado concreta, me parece más una tarea, entonces eh, eh, tu meta es otra en lo personal ustedes ya saben que me puse la meta de tener mil suscriptores a final de año pero en realidad eso viene del objetivo de hacer llegar el blog más personas. Dos de los resultados que estoy buscando es tener más suscriptores y tener más views por capítulo. Sé que en este blog he hablado de que no me importa eso, y es verdad, pero también ustedes dicen que este blog es les parece muy bueno y siempre se preguntan por qué no tienen más audiencia. No es malo querer crecer. Dentro de ideas, por ejemplo, darme lo menos posible blogs. Quiero mejorar el contenido y para eso planear mejor. Dentro de los test projects, definí áreas. Cumplir con el plan, tener un plan empezando, tener un guión, por lo menos tener un punteo de las cosas que quiero decir. Tener una visión mensual de lo que va a pasar en el blog. Y eh, este es un tema que lo tengo bastante débil, es hacerle promoción. Es súper malo hasta promocionando este blog. Eh, claro, como ustedes pueden ver, la meta es súper amplia. Hacer llegar a más personas en el blog. Una de las tareas que no he puesto acá, para asegurarme que tengo una periodicidad del blog, dejarme libre los días de edición. Si bien hoy día o sea, me tomé unas chelas con mi grupo de compañeros de trabajo, llegué a la casa a las 7 y media. De ahí, el domingo, martes y viernes, solamente se dedicó al blog. Puedo, puedo sonar restrictivo, Sí ¿Puedo sonar poco flexible? Sí Pero esto corresponde a lo mucho que me importa sacar estos vlogs Como les dije al volver a grabar este vlog Siento que este vlog es gran parte de lo que yo soy Hoy en día es parte de mi entidad Si dejo de hacer estos vlogs Dejo de ser quien soy yo Entonces el hecho de decir que no a otras cosas Cuando logré darme cuenta que esto me importa lo suficiente Decir que no se devuelve una tarea pero muy, muy, pero muy fácil. Es como llevar a la práctica el dicho de escribe tus planes en la arena y tus metas en la piedra. Eh, sería todo para el 322. Este fue un episodio sábado. Nos vemos el lunes con un blog muy interesante. Porque sí, lo tengo ya planeado. Es un blog pero muy, muy interesante. Adiós. Y ahora, para esa fase de mi trabajo, que me ha ganado un nombre... ¡Estás en mi laboratorio! Solo presionando unos botones, fue como el trabajo de un animal wilde. ¡No, no, no! ¡Presenta ahí! ¡Empecé el otro! ¡Presenta ahí! ¡Presenta ¡Uy, oh, hey, no! Ya, por si acaso. Y pasamos a... Um, a priorizar los proyectos. Eh, cada una de las... <laughs> oh.